mis hermanos cristianos, en la gloria de la fe que en conquista siempre honre la gloria y la honra al Señor. Esta semana, en este jueves, el Señor nos trae una palabra maravillosa, la más profundo de nuestros corazones, como esa espada de filo. Y es cuando haces tu voluntad, esa voluntad que hacemos nosotros y después vienen consecuencias y después decimos, Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Pero cuando hacemos la voluntad del Señor, todo es diferente, mis hermanos. Y es por eso que el Señor nos lleva a Hechos capítulo 16, hay un, hay un título que dice, Timoteo acompaña a Pablo y así Silas, y el mismo, en el mismo capítulo hay otro título que dice, La visión del barro macedonio, y por eso te vamos a leer del versículo del 6 al 10 rápidamente, y atravesando Frigia, Frigia y la providencia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, Nacho. ya les fue prohibido, el Espíritu Santo decía, no es el momento,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 Enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Mira que ellos intentaron hacer la voluntad de ellos, pero el Espíritu Santo nos dejaba. Muchas veces vemos muchas, muchas hermanos, muchos hermanos, muchas personas que quieren hacer su voluntad, pero si, si ese propósito, tú no se lo pones en la presencia del Señor, créemelo que puede pasar muchas cosas, pero no va a pasar, si no la voluntad de Dios, no va a pasar, esa puerta que es, quieres que se te abra, pero no es la voluntad del Señor, pasaba como les pasó aquí a Pablo en la visión del varón macedonio, no era la voluntad del Señor, y cuando el Señor le dio la visión, dijo, es el momento, es el momento de ir, es el momento que ir al próximo nivel, Te dice a ti el Señor en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo, y mira aquí en 1 Juan capítulo 2, versículo 17, mira lo que nos dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad, subraya esto, por lo, resáltalo, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Tú quieres permanecer siempre en la voluntad del Señor, quieres siempre tener una vida eterna, haz la voluntad del Padre, y verás que todo va a ser maravilloso. Van a haber momentos altos y bajos, claro que sí, pero cuando sea la voluntad del Señor, todo es más llevadero, todo es más como que ese peso cuando se hace tu voluntad, que después vienen consecuencias, con Dios es diferente. Él no te pone cargas que, no, que tú no puedas llevar. Romanos 8, 27, y Dios que examina, escucha esto, y Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Él sabe cuál es, él sabe cuál es tu, la voluntad tuya, la intención de tu Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu sabe a qué momento decirte, como le dijo a Pablo, N -n -n, todavía no, todavía no. Es el momento, y le mostró esa visión, y dijo, es el momento de ir allá a evangelizar en las buenas nuevas de reino cielos. Así puede ser con un, con un puesto de trabajo, con una empresa, con tu familiar, con muchas cosas. Pero aquí tenemos que hacer siempre la, uh, la voluntad del Señor. Esa voluntad del Señor es siempre tener esa comunión, leyendo, leyendo la palabra del Señor, orando, escruinando la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo, llenándonos más de su Santo Espíritu para entender cuando el Señor ese sentir, ese pensamiento o esa voz útil nos está diciendo, no vayas por allá. Y es por eso que debemos de tener en, en ese ayuno, en esa oración, en esa comunión con el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira que hay, eh, hay un salmo, pero antes de leer este salmo, Miremos que es voluntad, la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que desea y lo que no, y lo que no. Y también de, eh, deseo o intención o cosa que se desea. O sea, que tú tengas la capacidad de escuchar al Señor, es decir, esta es la voluntad del Señor, no quiero hacer más mi voluntad. Como le, le digo a, a muchos hermanos, a muchas personas últimamente, estoy cansado de hacer mi voluntad, porque muchas veces... Y eso, y eso que ya conociendo al Señor tomamos decisiones que no debemos tomar. Y mira, o cosas del pasado, hay consecuencias. Entonces cuando seguimos la voluntad del Señor, todo es más llevadero y todo va a salir muy bien. Mira que en el Salmo que te, estaba, que te iba a leer, en el Salmo 143, el versículo 10, nos dice, enséñame a hacer, repite, a hacer, muy bien, tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu, uh, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Sí ves? Cuando tú te dejas guiar, y es de la voluntad del Señor, el Señor te va a guiar a, ti, a tierra de rectitud. Y te dice repetir hacer. ¿Qué es hacer? Hacer es fabricar, formar algo dándole la forma, norma y trazo que debe tener. Cuando tú haces la, uh, la voluntad de Dios, vas a trazar, vas a formar, vas a fabricar algo bueno, algo maravilloso, algo sobrenatural en tu vida. No únicamente en tu vida, en las personas que son a, a alrededor tuyo, a, a, en tu familia, en tu hogar, en tu empresa, con tus compañeros de trabajo, con tus hermanos. Y es por eso que el Señor le dice, haz mi voluntad. Y como le dijo a Pablo, no es el momento que vayas a estos lugares. Es el momento cuando, mi santos, cuando yo ponga ese sentir de mi Santo Espíritu en ti. Es el momento Llegará llegar al momento. Y es por eso que el Señor te está diciendo, haz mi voluntad, no haz la tuya. Mateo 7.21 nos dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos hoy en día que todo el mundo, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, pero salen del templo y no quieren hacer la voluntad de Dios. No toman el tiempo de escrudeñar su palabra. Vemos un, pa un pueblo latinoamericano que les da pereza de leer. Entonces, si no leen, ¿Qué expectativas podemos tener en que lean la palabra de Dios? Y por eso dice Oseas es 4.6, este pueblo se va a perder por falta de qué, de conocimiento, de entender realmente lo que quiere. La voluntad de Dios está en la Biblia, de seguir sus mandamientos. Y es por que el pueblo no lo quiere entender. Mira que antes de leerte, primero de Juan 2.17, si, si, eh, si estás tomando apuntes, ¿qué es libertad? Estado o condición de la persona que es libre, que no. Que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está ni está constreñida por una obligación de ver o disciplina. Si ¿Sí ves que cuando tú haces la voluntad de Dios tienes una libertad, pero cuando tú haces tu voluntad, esa libertad se pierde porque está siendo esclava de que del mundo de Satanás y por eso Satanás, si tú estás en esa comunión en esa oración con continuo con el Señor, él no va a tener que. No, ahí sí, no le vas a dar cabida a Satanás, porque le está como en un rugiente, no va a poder decir, no puedo entrar ahí, o a sus secuaces, no podemos entrar ahí, porque está siendo la voluntad del Dios viviente, y es por eso que en 1 Juan 2,17 nos dice, y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, tú quieres permanecer siempre en la voluntad del Señor, y estar en la eternidad con el Señor, tú dirás, claro, es que sí, Comienza a ser la voluntad del Señor, pon todo en la presencia del Padre. Y verás, pero tú dices, pero llevo esperando ya un tiempito, porque ese tiempo, ese silencio, muchas veces el silencio de Dios, significa, hay algo sobrenatural que está pasando en lo espiritual. Ese silencio que tú dices que, ¿dónde está Dios? Él está trabajando para, mira lo que pasó con Daniel, el oro, pasó tiempo para que esa oración regresara. Porque los, eh, el, ese mensajero estaba luchando para que él pudiera recibir la respuesta de su oración. En lo espiritual se mueven muchas cosas, mis hermanos. Efesios 6, 6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Cuando es tu voluntad, mi hermano, mi hermana, si eres líder? o eres un hermano más en la obra del Señor, un evangelista. Esto no, tu voluntad no es para eh, llenarte de vanagloria, como lo dice la palabra en Efesios 6.6, no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres. El día que yo le digo al Señor que quiere agradar a un hombre, una vez más, aparte de mí, y comienza a seguir a, como es el palero como el diablo, me porque lo, al que quiero agradar primero es a ti, Padre Celestial. Sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios que queremos hacer de todo corazón en el nombre poderoso de Jesucristo. Y cuando dice, haciendo de corazón, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está ese corazón? ¿Hay rencor, hay odio? ¿Hay cosas que no te dejan hacer la voluntad de Dios? Hay que comenzar a procesar eso en el nombre poderoso de Jesucristo. Eres libre en el nombre de Jesucristo sale todo lo que hay ahí en el nombre de Jesucristo porque vas a comenzar a hacer la voluntad del Señor y ya para ir terminando 2 Corintios 3.17 nos dice ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad cuando tú haces la voluntad del Señor y tú le das lugar al Espíritu Santo hay libertad y es por eso que el Señor nos lleva una palabra hoy intentar, ¿qué es intentar? es hacer el esfuerzo y los pasos necesarios para realizar algo o lograr ciertos objetivos o fin sin tener la certeza absoluta de conseguirlo. Como dice en 2 Corintios 3.17, Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Cuando comienzas a hacer ese esfuerzo de buscar al Espíritu Santo y comienzas a seguir los pasos necesarios para hacer la voluntad de Dios, te lo digo por experiencia, no hablo por terceros, mi testimonio, vas a verlo sobrenatural, vas a ver la transformación, que todo el mundo va a decir, ya no habla como antes, ya no se comporta como antes, ya, no sé, veo un cambio en él. Y ahí vas, y ahí vas a decir, porque estás haciendo la voluntad de Dios, estoy mostrando la gloria de Dios a través mío, porque de esa gracia que recibo, de esa gracia estoy dando en el nombre poderoso de Jesucristo es por eso que el señor te está diciendo mmm, cuando eso es tu voluntad no es conmigo es con el padre de maldad pero cuando haces mi voluntad te dice el señor todo es más verdadero bueno mis hermanos esto ha sido una palabra que el señor nos ha traído en esta semana en este jueves aquí en la fe que conquista en que se la gloria siempre dándole la gloria y la honra y el poder recuerda que estamos en la gloria para hablar de dios uh, suscríbete para recibir estas palabras de poder y siempre dale un like, si tienes comentarios bienvenidos sean y dinos si tú has hecho la voluntad de Dios suscríbete en los comentarios, tú has hecho la voluntad de Dios realmente o estás haciendo tu voluntad Cuéntanos, danos testimonios, si tienes testimonios envíalos a, a nuestra página de de internet cristalosanagloria.com nuestro correo C E G pastoral arroba cristianosenlacloria.com o cristianosenagloria arroba gmail com siempre dándole la gloria, la honra y el poder al Señor. Recuerda que siempre le damos a dar la gloria y la honra al Señor y que hagamos la voluntad de Dios. Nos veremos en una próxima misión aquí en la fe que conquista. Bendiciones.